Qué difícil es, qué difícil es Tratar de hacerlo bien Enfrentarlo con una sonrisa es peor de lo que creen Qué difícil es, qué difícil es Tratar cuando es tarde No soy, no soy ningún cobarde en serio trato de ser positivo Pienso que sigo vivo Pienso que están conmigo Que todo va a cambiar y que no estoy perdido Que solo es un mal rato que se irá hacia el olvido pero es que pasa el tiempo y todo sigue igual Mi mente quiere calma y mis padres quieren pelear Pero nunca ven que estoy al medio en sus batallas Y siempre toca ver que no se callan, siempre sayan, Creen que soluciona todo hablar de riñas viejas Creen que en realidad yo soy su buzón de quejas Creen tantas cosas que me destrozan, que no me importan Solo me agotan porque no lo dejan Y sé que lo que hago tampoco da soluciones Por eso no quiero que vean mi cuerpo y sus Lesiones, pero de que me sirve la vida si nunca cambiaron y no cambiarán Por eso no tengo salida, nunca me escucharon cuando quise hablar Últimamente creo que todo está empeorando La música hizo lo que ustedes no Y me sigue ayudando Audífonos a tope Con la puerta cerrada No notan que me alejo Para que no escuche nada Aburre no cambiar la situación Tan solo te acostumbras A no pasar del renglón Quisiera que entendieran Por lo que estoy pasando No soy mala persona Tan solo es que estoy cansado Ya no soy amable con la gente Perdón Tan solo quiero ayuda Después de cada error cuando pienses que estás mal, que ya conoces el dolor Quizá comprenderás que aún puede ser peor Qué difícil es, qué difícil es Tratar de hacerlo bien de Enfrentarlo con una sonrisa es peor de lo que creen Qué difícil es, qué difícil es Tratar cuando es tarde No los no soy ningún cobarde